Enamora a un mujeriego sin importar que ya te acostaste con él con estos siete trucos. Digamos que conociste a un chico que te gusta, que te encanta su forma de ser, pero oh, sorpresa. Se trata de un mujeriego, se trata de una persona que no puede comprometerse, que no tiene ningún plan, ningún interés de sentar cabeza. Y lo que es más, lo que es aún peor, ya terminaste de hacer el delicioso con él y ahora estás preocupada porque estás enamorada de él, te gusta él, te gusta su forma de ser y ya cometiste este error. Ahora quieres saber cómo enamorarlo para que realmente se comprometa contigo y termine siendo tu novio, tu pareja. Por supuesto, pues es importante tomar en cuenta lo que voy a decirte a continuación porque voy a revelarte siete trucos que te van a ayudar para enamorar a un hombre mujeriego sin importar que ya te hayas acostado con él. Hola, ¿qué tal? Este es Marco y me alegra bastante tenerte en este video. Y antes de empezar, quiero pedirte que una vez que hayas visto este video de cabo a rabo, cuando lo hayas terminado de ver, me dejes el emoji de un gato en los comentarios. De esa manera sabré que este video te ha encantado y que lo has visto hasta el final. El otro es que te suscribas a esta gran comunidad llamada BeLifers. Sin más que decir y sin más que agregar, empecemos. Un hombre mujeriego no necesariamente significa a alguien que sea malo o una persona que le guste jugar con las emociones de otras en tanto que sea sincero y honesto con lo que siente o con lo que piensa. El problema viene cuando se trata de un mujeriego que emplea el engaño y emplea las expectativas falsas y las promesas incumplidas para lograr su cometido y luego desaparecer. Tristemente abundan más los segundos que los primeros. Lamentablemente hay más mujeriegos mentirosos y propensos a engañar que aquellos propensos a decir la verdad. Así, ¿qué pasa cuando tú estás con un mujeriego? ¿Qué pasa cuando tú le has dado al mujeriego lo que él busca? ¿Qué pasa después? ¿Se va a desaparecer? ¿Se va a ir? ¿Qué puedes hacer tú para corregir esa situación? ¿Qué puedes hacer tú para corregir las cosas y voltear la tortilla a tu favor? Bueno, pues primero que nada debes entender... Que lo que vayas a hacer con un mujeriego es exactamente lo mismo que debes hacer con cualquier hombre que te guste Porque al final de cuentas las cosas que voy a exponerte funcionan igualmente Esto no significa que sean infalibles pero que sí es más probable que haciendo lo que te voy a sugerir hacer Vas a tener más chances de que un mujeriego caiga rendido a tus pies Número 1. Sé indiferente a sus encantos cuando un mujeriego llegó a tu vida, seguramente lo habrá hecho halagándote, diciéndote que eres muy hermosa, halagando tu personalidad, tus ojos, tu mirada. Y tú caíste rendida. Te encantó tanto que poco a poco fuiste coqueteando. ¿Qué vas a hacer a continuación? Todo lo contrario, vas a bajarle un poquito la intensidad. A las respuestas, vas a bajarle un poquito la intensidad al trato que tú tienes con él Y ya no vas a ser demasiado fácil de halagar, demasiado fácil de encantar En su lugar, vas a decir un gracias, que bueno, que te guste Más no vas a coquetear ni filtrear con él De esa manera, él va a necesitar esforzarse un poquito más Y darse cuenta que ahora sus encantos ya no surten efecto en ti Número 2. Sé independiente algo que nos atrae a casi todo mundo, hombres y mujeres y por igual, es la independencia de una persona. Porque constantemente queremos de alguna manera ser aprehensivos con una persona y tenerla solo para nosotros. Y eso pues obviamente choca cuando la persona tiene planes, cuando la persona se divierte, cuando hace actividades sin nosotros y concretamente hace aquello en lo, en lo cual nosotros no estamos presentes, hace aquello donde nosotros estamos totalmente ausentes. Y eso pues puede llegar un poco a, a sentirnos un tanto excluidos, una sensación de decir, a la que mala onda, no me tomó en cuenta. Y tristemente, cuando esto ocurre, pues es cuando uno más atracción siente por la otra persona porque uno le gustaría hacer esas cosas que esa persona hace con uno, en pareja. Entre los dos, por supuesto. Entonces, la independencia que tú puedas exhibir ante un mujeriego también va a calarle. Va a querer sentir el querer hacer esas cosas contigo. Porque cuando te vea divirtiéndote, pasándola bien, haciendo actividades por tu cuenta, él querrá ser parte de ellas. Tu independencia le va a encantar tanto que querrá integrarse y querrá ser parte de esas cuestiones que tú ya haces al final tu independencia es algo que le resulta atractivo no solamente a él no solamente a él por supuesto sino a muchas más personas porque es un magnetismo que atrae él va a querer ser parte de esa aventura que tú estás viviendo esa aventura llamada vida número 3 haz planes sin él constantemente la chica que está enamorada lo que hace es tratar de incluir al chico que le gusta en sus planes, lo invita a una fiesta vecinal, lo invita a una reunión familiar, trata de incluirlo en algún viaje, lo incluye en algún plan muy de ella y al final él se siente presionado porque ahora se siente comprometido o porque debería responder para ella. Cuando él está enamorado de ti, por supuesto va a acceder, aunque de mala gana, pero va a acceder, pero cuando no y cuando solo venía buscando el delicioso, al final te va a poner excusas. ¿Qué debes hacer? Haz planes sin él. ¿Y qué mejor si él lo ve en redes sociales? ¿Qué mejor si él lo ve en tu Instagram? ¿Si lo ve en tu Facebook? ¿Si lo ve en cualquier red social? Lo que buscamos con ello es que él se dé cuenta que tú eres una mujer que no está dependiendo de que él te llame, él te busque o él pregunte por ti porque finalmente tú estás viviendo para ti. Esa sensación de que él no es indispensable para tu felicidad... Es lo que lo empalaga, es lo que lo atrae, es lo que le llama la atención de ti porque el resto de mujeres está compitiendo por su atención y tú tranquilamente estás viviendo para ti. Y esa clase de comportamiento es totalmente atípico, no lo ve tan seguido y se sorprende, queda en shock cuando se da cuenta que estás haciendo planes sin él. Número 4. Hazte la ocupada. No importa si no tienes mucho que hacer. En muchas ocasiones tenemos ese problema a la hora de intentar gustar a alguien. Y es que en muchas ocasiones nosotros, como personas, como seres humanos, triste. Mente, intentamos atraer a una persona a nuestras vidas cuando ésta está vacía. Es más fácil atraer a una persona. Es más fácil para mí, por ejemplo, llamar la atención de una mujer cuando me estoy divirtiendo, cuando hago actividades y cuando mis actividades son totalmente visibles. Estoy conduciendo moto acuática, estoy recorriendo el país ...en una o ...estoy recorriendo el país... ...y estoy tomando muchas fotos... ...de los lugares que visito... ...sé demasiado de una materia... ...sé mucho sobre un campo... ...al final eso llama la atención... ...porque ella tiene una excusa... ...para querer integrarse a mi vida... ...tiene una razón para querer estar aquí... ...pero cuando no... ...cuando mi vida es vacía... ...pues... ...¿quién quiere ir... ...a un espectáculo vacío... ...al que nadie va? Tu vida... ...debe ser ese... No sé si llamarlo, este, como este circo donde, donde todo mundo quiere ir, ese espectáculo al que todo mundo quiere participar. Si tú no tienes esa vida, va a ser muy difícil atraer a alguien. Es por eso que es necesario que más que hacerte la ocupada, es que realmente lo estés. Número 5. Termina siempre las conversaciones, algo que ayuda bastante para mantener un poco el magnetismo es que tú termines las conversaciones porque eso da la sensación de que estás ocupada y que no estás ahí sentada esperando a que él te llame, a que él te busque o a que él te dé su tiempo. Cuando eres una mujer bien organizada, con metas y con planes y con un montón de cosas por hacer, con un montón de actividades, va a ser muy difícil que él termine, termine aburriéndose, al contrario, él va a querer integrarse a tu vida. ¿Cómo se va a dar cuenta de que tu vida es emocionante? Pues cuando tú termines las conversaciones antes de que él, antes de que él lo haga. Tú cuelgas antes, tú te despides antes, al final eso envía un mensaje. Estoy viviendo mi vida y estoy ocupado en ella. Número 6 no vuelvas a ser el delicioso hasta que él se esté comprometiendo contigo. La realidad es esto. Si tú realmente quieres que él se comprometa, tienes que quitarle aquello que le diste. Dale algo que después le puedas quitar. No está mal hacer el delicioso de buenas a primeras porque va a ser algo que te va a dar cierto control y cierta maniobrabilidad en la relación. Puedes manejarte mejor porque ahora él ya descubrió tus mieles y ya puedes manejarte con eso. Ya puedes saber, ya puedes tener cierta... Cierto manejo de la situación, porque si él quiere eso que probó, va a tener que venir y comprometerse para seguir consiguiendo aquello que le endulzó el paladar. Número 7 no expreses tu amor antes que él. Al final de cuentas, el que dice te amo mucho antes que el otro es el que pierde. Las cosas deben estar lo más sincronizadas posibles o por lo menos que la parte menos interesada sea la que se interese más. Esto es una negociación. En el juego de la atracción, de la seducción y de buscar que la otra persona se interese por ti, se juega y se está hirviendo, se está cocinando una negociación. Eso es lo que se está gestando. Se gesta una negociación de, de dos partes y la parte más necesitada es la que más pierde en la negociación. Así, no dejes que tú seas la parte más necesitada de esta negociación llamada Atracción y Seducción. Y bueno, espero que este video te haya gustado y que te haya encantado. Por supuesto, déjame el emoji del que te hablé al inicio de este video y lo que es más, suscríbete a este canal. Este fue tu amigo Marco.